Hola emprendedores y emprendedoras canábicos, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Es un espacio en el que estamos eh, transmitiendo todos, todos los días, todas las noticias, todos los tips de inversión, todo lo que tiene que ver con esta industria naciente del cannabis legal, de la marihuana en México. Ahora, en México y el mundo, eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me han estado pidiendo muchísimo, por supuesto, vamos a estarlo hablando. Hay un mercado un mercado de la marihuana sin marihuana. ¿Quieres saber cuál es ese tema? Primero, suscríbete al canal si lo estás viendo desde YouTube, dale a la campanita y pon todas las notificaciones para que te lleven porque todos los días estoy dando muchísima información que te puede servir en este nuevo imperio legal de la marihuana. Recuerda, yo soy Pablo Luna, presidente fundador de Grupo Canamich y ahora vamos a hablar de cuál es ese tema de marihuana sin marihuana. Sin más, vamos a entrar directamente, vamos a hablar, ¿cuál es ese tema? O sea, porque todo el mundo, ya estuvimos hablando ayer del mercado recreativo, estuvimos hablando de, de todos lo, los beneficios, de todo lo, lo, lo que hay alrededor del mercado recreativo, estábamos viendo de que pues hay muchos competidores... ...de que hay muchísimos competidores que están en torno a la planta... ...que están en torno directamente a, a, a lo que tiene que ver con el THC... ...y con la parte recreativa. Y, y hoy vamos a hablar de un mercado que está dentro de la industria de la marihuana... ...pero sin marihuana. Así es de que, ¿cuáles son esos negocios que, que están pues, floreciendo? Ahorita ustedes van a, van a, van a escucharlo de mi propia voz, todo lo que lo, los negocios que se están generando alrededor de esta industria, pero por favor, si crees que a alguien le puede interesar este video, si le puede beneficiar, por favor, te pido que compartas el video que lo compartas, que, que llegue a más personas para que esta comunidad vaya creciendo. Les recuerdo que este video es patrocinado por Comunidad Pablo Luna, vayan ahorita mismo a Comunidad Pablo Luna, que es www. Comunidad Pablo Luna, ahí van a tener todos eh, los mejores tips, si se con su correo electrónico les van a estar llegando las mejores noticias que más que estar enterado no de esta nueva industria en la que ustedes también pueden aprovechar todos todos los grandes movimientos que está habiendo dentro de la economía son para bien todos pueden aprovechar esta parte que, que, que el cannabis está dejando alrededor del mundo y vamos a explicar un poquito cuáles son esos negocios de marihuana sin marihuana o el mercado del cannabis sin cannabis eh la industria ya vimos que es gigantesca eh, eh, está destinado a que eh, crezca a 47 mil millones de dólares para el año 2027, así es de que hay eh, eh, eh, industrias satélites que están alrededor de la industria de la marihuana como cuáles pueden ser, pueden ser las criptomonedas, ahorita ya hay varias criptomonedas que están respaldadas en el uso de cannabis, así es de que si, si, si quieres saber por qué se llama mercado de la marihuana sin marihuana pues es una empresa, es una una potencial empresa, una criptomoneda que está creciendo eh, dentro alrededor de la industria del cannabis, pero al momento que te venden o que compras una criptomoneda, nada tiene que ver con FLOR, nada tiene que ver con THC, ni con CBD, ni con CBG, ni con CBN, ni con ninguno de los más de 200 cannabinoides descubiertos, sino que simplemente es una criptomoneda que sí gira alrededor. De, de esta industria que es la industria de la marihuana tanto legal como ilegal pero surgieron estas criptomonedas otro negocio que, que, que, que está en auge pues son las capacitaciones, los cursos por ahí ven circuitos de autocultivadores que están dando capacitaciones de autocultivo eh, capacitaciones de extracción entonces al momento de tú vender tus servicios como consultor sin incluir la flor sin incluir la comercialización de semilla ni flor, ni aceites, ni THC, ni CBD ni ninguno de los otros cannabinoides, estás dentro de un negocio del cannabis sin cannabis. Otro es el de los accesorios y la parafernalia, todo lo que tiene que ver con pipas, con bongs, con blongs, con canalas, con vaporizadores, eh, con taster, con toda la cristalería, con toda la papelería, con blongs infusionados, todo lo que tiene que ver alrededor de esta industria recreativa y, y accesorios para fumar, todas las smoke shops son...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 de la marihuana sin, a, a la industria de la marihuana sin marihuana, a la logística, a las criptomonedas, a los cursos, a las capacitaciones, a crear páginas web, a, a, a crear diseño gráfico, a crear videoblogs como ese que estamos viendo, que, que es el número uno en todo América. Nos escriben de todos lados, les mando un, un gran, gran, gran abrazo a toda la, la gente que se toma el tiempo de ver todo esto. Y... Y pues ese es el mercado de la marihuana sin marihuana que está alrededor de la industria de la marihuana a nivel internacional. Así es de que. Ustedes, si, si tienen miedo, emprendedores y emprendedoras, a meterse a trabajar con el CBD, a meterse a trabajar con el THC, que todavía es ilegal acá en México, pues pueden entrar a esta industria, ¿no? Porque hay criptomonedas, porque están los accesorios de autocultivo, todas las tiendas de... de todas las globe shop que, que, que están en esta industria, porque están promoviendo la industria, están alrededor de la industria, viven de la industria del cannabis, pero no manejan cannabis, no manejan flor, no manejan semilla, no manejan nada. Están todos los accesorios para fumar, toda la smoke shop también. Entonces, son muchas, muchas las eh, eh, industrias que hay alrededor que se pueden realizar. Vamos a estar dedicando dos, tres videos a este tema. Mañana vamos a volver a hablar de lo mismo. Recuerden que contesto todas sus preguntas. Este... Acá a la gente que quiere enviar estrellitas, por ahí ya vi eh, José Manuel Santiago saliendo enviando unas tres estrellitas. Eh, todavía no puedo monetizar mi canal tan fácil, así que si me ayudan enviándome unas estrellas o se suscriben aquí a, al canal, eh, se los voy a agradecer muchísimo. Voy a empezar a leer. Voy a empezar a leer los comentarios. Recuerden que yo leo todo, ¿no? Es otra parte de esta. Todos los días estoy aquí para darles esta información. Siempre es algo como a las 10 de la noche antes, eh, pero ahorita tenía una, una reunión con unos muy queridos socios de, de, de, de, de otro estado de la República. Y, y vamos a leer, Asaf dice, ¿para cuándo el activismo? Eh, ¿Qué es la primera pregunta de para cuándo el activismo de nuestro amigo Asaf? Pues el activismo ya lleva muchísimo, yo no me dedico al activismo en lo particular, pero en este país tenemos la libertad y la dicha de que cada persona pues se pueda dedicar a, a lo que guste. Gracias a las personas que están mandando estrellas, de verdad, Asaf, muchísimas gracias, carnal. Este, la verdad me motiva, ¿no? Pues yo no nunca empecé esto de Canamich, ni, ni de grupo canamich, ni de nada de lo que estamos haciendo por generar videos o vivir de las redes sociales, pero la verdad me da eh, mucho, pues siento bonito, ¿no? de que, de que en primer lugar se tome mucha gente para seguirme y, y ver los videos. Este, Rodrigo, mi estimado Rodrigo, te mando un fuerte abrazo a carnal, aquí andamos. Eh, dice Carlos Alcedo, podemos hacer hoy, uh, podemos hacer hoy para hacer negocio. Ya me respondiste, gracias. Carlos Alcedo, claro, por ahí vamos a contactarte. Ya, este, ha sonado mucho mi nombre en mi agenda y en mis mensajes de que por ahí estás contactando con. Con, con nuestro equipo de redes sociales y, y, y mi asistente, este dice, como en la fiebre del oro, nos dice Morelia Casas, se hicieron millonarios, muchos que vendieron maquinaria para sacar las pepitas de oro. Esto que acaba de decir Morelia Casas es una verdadera pepita de oro en este video. Los que ya llegaron hasta este momento van a descubrir el verdadero negocio, porque miren, esto es, es un cuento. Si quieren que alguien se beneficie realmente mucho, compartan este video en este mismo momento por WhatsApp. Compártanlo en este mismo momento porque aquí les va realmente una clave indiscutible eh, en la industria de la marihuana y es que tiene mucha similitud... Tiene muchísima similitud con lo que fue la fiebre del oro. Como dice aquí Morena Casas, hubo muchísima más gente que se hizo rico, o sea, en la fiebre del oro nadie se hizo rico por sacar oro. En la industria de la marihuana, hagan la analogía, no lo voy a decir yo, por favor, no, no, no me hagan decirlo. Pero en la industria del oro, quienes se hicieron ricos, quienes se hicieron fortuna, eran quienes enseñaban a sacar el oro, quienes les vendían las palas, quienes les vendían los picos y quienes vendían la, tecno la tecnología ¿no? y, y la capacitación. Realmente esas fueron las empresas que hicieron mucho dinero en la, en la fiebre del oro. Pero bueno, deja, sigo leyendo. Dice, bendita planta José Manuel Santiago Salinas, muchísimas gracias por las estrellitas eh, José Manuel, te mando un fuerte abrazo. Eso me motiva a que mañana a la misma hora vengamos a hacer este live. Dice, ¿cómo me certifico como extractor? Aquí hay algunas escuelas, mi estimado... A ver, ¿quién pregunta esto? Carlos, Carlos Arcedo. No, no, no hay... no Hay Hay algunas escuelas aquí en México, pero la mayoría de las escuelas pues, que te certifican están en Estados Unidos, en California. Tengo algunos socios que han estudiado ahí. Este, Ahora que nos contactemos, pues te puedo dar... Eh, toda esa información, dice muchas gracias Pablo Luna, José Manuel Santiago Salinas, muchas gracias también a ti, mi estimado José Manuel, Morelia Casas, gracias por compartir tantito de tu tiempo, eh, la verdad no es que me mamoné, pero sí tengo una agenda durísima, desde que antes de que sale el sol ya tengo que andar para arriba y para abajo, eh, lo hago con mucho amor, con, con mucho cariño, la verdad. Dice, muy buena información, Emanuel DCM. Emanuel, todos los días comparte el video. Si, si se hace buena información, este me puedes ayudar dando unas estrellitas o suscribiéndote. O este, compartiendo el video también nos, nos pueden hallar. Asaf, gracias por esas 75 estrellas, hermano. La, la verdad me motiva. Qué chido, ¿eh? Siento bonito que, que me manden estrellas, ¿no? Dice, ¿puedo dedicarme a asesorar cultivos sin meterme en pedos legales? De antemano, muchas gracias. Así, pregúntame lo que quieran, ¿eh? así de pedos legales y de todo, aquí les vamos a, a, a responder. Eh, si, si, si, si te puedes dedicar a la consultoría del autocultivo... Siempre y cuando, obviamente, tengas un buen departamento legal, que tengas un buen abogado, donde te diga hasta dónde se puede y no se puede, porque lo, no es un consejo ni nada, cada quien debe tomar sus propias decisiones, informados principalmente en el área legal. Eh, pero mientras no te metas tú a venderles la semilla, ni, ni, ni, ni, ni comercializar ninguna parte que contenga más de 3% de THC, que es lo que está prohibido aún en nuestro país, pues no debes de tener mayor problema. Debes de generar pues algún curso. Hay, fíjense que hay muchas aplicaciones y plataformas. Ayúdense mucho de la tecnología, ¿eh? Emprendedores y emprendedoras canábicos. Hay plataformas en las que tú, por ejemplo, Martín Antonio Galván, que, que dice que si puede dedicarse a asesorar cultivos sin meterse en pedos legales, Puedes hacer un curso digital donde enseñes todo, todo, todo lo, lo, lo que tiene que ver con la planta, con, con el autocultivo. Me imagino que desde la selección de la semilla, eh, la germinación, la plántula, todo, todo el proceso debes de hacer un curso. Y va a haber mucha gente que te lo va a comprar. Todo lo que hagan, que esté relacionado, obviamente, y tenga calidad dentro de la industria de la marihuana, ya está vendido. ¿eh? Ni siquiera es que se vaya a vender muy bien, les, les recuerdo, ya está vendido. Ayer intenté mandarte estrellitas, pero no pude. Uy, Morelia Casas, síguelo intentando, eh, porque este eh, le quiero meter más. no, Quiero comprarme otro micro, pero ya con este más o menos ahí va. Buena info, dice Iván Magaña. Claro, Iván, ayúdanos a compartir. Te mando un fuerte abrazo. Dice Asaf, dice que cuando se habla del altevismo y cómo podemos usar el cáñamo para atender problemas meramente sociales como el agua y la tala ilegal. Ah, mira, Iván Magaña acaba. Oh, Asaf, ahorita te voy a responder, eh. Ahorita te voy a responder a Asaf. Esa, esa, pregunta es muy buenísima porque realmente todo el mundo habla de hacer billetes en la regulación canárica, pero nadie habla de hablar, nadie habla de ayudar a la naturaleza y eso que está mencionando aquí nuestro compañero Asaf Rafoul, Ojalá él lo haya pronunciado bien. Este sí tiene mucho que ver, ¿no? Este, pero también para, para contestar de los que si quieren dar capacitaciones sin meterse en pedo dice Iván Magaña nos da un, una muy buena plataforma yo, yo yo la yo la sigo la plataforma he tomado cursos ahí dice si quieren ganar ingresos extras pueden abrir una cuenta en Hotmart que es una plataforma para vender cursos en dólares ahí existen muchos cursos del tema del cannabis órale ya está ahí tu respuesta Martín Antonio métete esa plataforma que te dice Iván Magaña y ahí te, a, ahí hay cursos valga la redundancia hay cursos de cómo hacer un curso entonces, ahí hay, ahí hay de todo. Eh, Luis Fabián Sánchez Muñoz, saludos del norte de México. Saludos Fabián, le mando un fuerte fuertísimo abrazo, mi estimado Fabián. Por ahí andamos trabajando durísimo en el norte, en el norte de México. Por allá pronto, a ver si nos organizan una conferencia, el buen Cuau y el buen Fabián. Eh, Freddy Jonás Daniel Vázquez dice, son legales los dispensarios en México. Saludos. Eh, hasta la información que tengo al día de hoy, mi estimado Jonás, no son legales. Eh, el hecho de que no sean legales no quiere decir que no existan, claro que sí existen, eh, pero pues es un, un mercado en el que yo no trabajo, eh, ni, ni en el que yo no quiero trabajar por el momento, puesto que nuestras organizaciones solamente se dedican a trabajar <coughs> temas que ya estén completamente legales en nuestro país. Vamos a contestar la pregunta de Asaf, que, que dice donde dice, me refiero a que cuando se habla del activismo y cómo podemos usar el cáñamo para atender problemas meramente sociales como el agua o la tala ilegal. Eh, es muy difícil Azaf, porque se necesita liderazgos ¿sí? se necesita liderazgos y luego la gente somos muy buenos para, para opinar para criticar en redes por, por, por muchas cosas pero a la hora de eso se necesita liderazgo porque no es ilegal plantar cáñamo si tienes una semilla de cáñamo que contenga menos del 0.3% de THC que se puede conseguir obviamente eh, podemos beneficiarnos eh, sobre todo en la tala ilegal y desmedida sobre todo, no fuera legal o ilegal pero es desmedida ya la tala que hay sabemos que se puede obtener papel es algo que va a ir avanzando poco a poco <coughs> ¿por qué? porque si ustedes se fijan a todos están clavados en la onda 420 ¿no? nadie está clavado en decir ¿sabes qué? con el cáñamo vamos a ayudar a la madre naturaleza por ahí si quieren ayudar con el cáñamo hacen cursos, ¿no? y hacen sus cursos de cinco mil diez mil pesos y, y, y pues ahí más bien se están ayudando ellos y sus bolsillos entonces si sí hay un, un modelo de hacer pero se necesita liderazgo en ese tipo de activismos si alguien quiere liderar ese activismo yo le doy mi, mi, mi apoyo total en la cuestión de, de la generación de, de bienestar ambiental con el cáñamo industrial <coughs> y, y los podemos hacer dice qué recomiendas para hacer más plata con la marihuana Depende de qué país me escribas, este, porque si me escribes de Colombia que ya o a, a, que ya está un poquito más legal o en Estados Unidos, este, pues hay que meterse a la industria, pero definitivamente yo creo que donde hace falta más acción es en la parte de capacitación porque existen muy pocos actores, están los activistas, los autocultivadores, los emprendedores y emprendedoras, pero realmente hay muy pocas personas dando capacitación, dando información. Yo esto lo hago de forma gratuita, lo hago, bueno, ahorita ya me mandaron estrellas, no que, que, que lo vuelvo a agradecer infinitamente, este pero donde hay más plata, ahorita como dice ahí nuestro amigo Brandon DC, es, es precisamente eh, en capacitar, a los nuevos, a los que van llegando, a los no canábicos, ¿sí? Ahí es donde está la plata, en lo, en lo que estamos haciendo nosotros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, mi mercado meta, a mí me dicen, oye, pero ¿por qué hablas así del mercado recreativo? Que. que... Mi mercado meta no, no, no, no son los pachecos de siempre, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el pacheco de siempre es siempre sabio, no sé es el que mejor sabe cultivar es el que mejor sabe hacer extractos es el entonces al mercado canábico no le puedes vender cannabis si ¿sí me va a entender no le puedes vender consultoría en cannabis porque pues ya son sabios a uh, mi mercado meta el mío es la gente no canábica las tías las abuelitas las, los primos católicos que son muy mochos y que no aprueban el cannabis o cristianos no o, o de cualquier religión que no aprueben el cannabis uh, ese es mi mercado los legisladores los políticos los empresarios los que todavía se espantan yo ando más bien eh, yendo hacia el mercado no canábico y, y esto es lo que andamos haciendo dice fran Velázquez, me imagino que es en la tuya dice un saludo desde tapachula somos una asociación que se dedica a la difusión del autocultivo nos gustaría hacer más cuerna acá en el sur de méxico pues mira como dice el dicho entre gitanos no nos leemos las manos he dicho ese dicho hoy como diez veces yo no me dedico a nada del autocultivo ni a promover nada que tenga que ver con, con, con, con el aspecto recreativo si sí fumo es mi derecho este amo la planta por por mucho más que mucha gente que conozco eh, difundo eh, eh, los usos de la planta M mis publicaciones llegan millones de personas pero no, no, no me pienso asociar ahorita en este momento con grupos de autocultivo o gente que esté promoviendo la parte del THC. En cuanto ya haya algo uh, más, más, más, más firme sobre la, la, la, la parte legal de, de lo recreativo, pues obvio ahí vamos a andar, ¿no? Pero pues ahorita nosotros así estamos muy tranquilos. Eh, aparte hay mucha competencia en la parte del autocultivo, pero aquí... Eh... Pues apoyamos a todos, ¿no? Todos los que no hagan mal. Dice, es que brother, dice Carlos, Carlos Mora dice, es que brother, dice, todo curso o capacitación te lo cobran muy caro, raro alguien que comparta sabiduría gratuita. Pues mira, mi estimado Carlos, eh, hay un dicho que dice si que, que si el conocimiento se te hace caro, prueba cuánto te cuesta la ignorancia, ¿no? O sea, realmente el... el eh, eh. A veces no saber las cosas nos puede salir más caro que, que pagar lo que, lo que supuestamente a nosotros se nos hace caro. Debemos de buscar referencias también de quienes estén dando esas capacitaciones, así de, ah, pues tú quién eres para dar un curso, ¿no? ¿Qué has hecho? O sea, por ejemplo, a mí a mí no me piden cursos de autocultivo, pues porque yo no soy autocultivador. Pero a mí me dicen, oye, güey, pues cómo puedo hacer una asociación como la que tú hiciste? ¿Cómo te relacionas con los empresarios? ¿Cómo le haces para aterrizar el tema hacia el mercado no canábico? Porque, pues todo el mundo anda defendiendo sus derechos. Pero obviamente yo doy cursos gratuitos. También aquí todos los días doy temas completamente gratuitos. Carlos Mora, si hay algo en lo que yo te pueda ayudar, yo todos los días doy lives. Ahorita llevamos casi media hora aquí. Entonces, si tú me dices un tema del que tú quieras saber y yo lo manejo, yo con mucho gusto lo puedo preparar para dentro de dos, tres noches. Y lo exponemos aquí en live. ¿Qué es lo que pasa aquí en el live? que mira cuántos comentarios hay, todos participan y podemos hacer más grande y más nutrida la, la, la clase, ¿no? Entonces, tú, tú dime de qué quieres aprender y aquí le damos gratuitamente. Obvio también ya hay cursos que yo vendo, ¿no? Pero ya este, yo por lo regular le vendo cursos a empresas que quieren inmiscuirse en la industria canábica. Eh, ya gente que está en el autocultivo y en la parte recreativa, ya hay muchísimo aquí en México, más todo lo que nos está llegando del exterior. Pero eso así está. Pues, pues sin más amigos, les pido que se compartan con... este video a todos los que están hasta este momento. A los que nos están viendo en YouTube, suscríbanse, denle a suscribirse, denle a las notificaciones, denle a la campanita que les lleguen las notificaciones todos los días, todas las notificaciones, porque todos los días estoy dando una cantidad enorme de este mercado, de la industria global de la marihuana. Creo que ya no se me fue ningún comentario porque luego me regañan porque no contesto todos. Muy bien, pues hasta la próxima. Compañeros, les pido que compartan, que manden estrellitas, que se suscriban. Por favor, con eso eh, me motivan mucho a que sigamos subiendo este tipo de contenido completamente gratuito. Les mando un fuerte abrazo. Ya saben que estoy en pie al orden. Es cuanto. Hasta la próxima.